Saludos, soy Israel Banger y en esto les traigo un nuevo tutorial y es de cómo eh, hacer para que Word automáticamente al insertar una consulta nos la vaya corrigiendo, nos la justifique bueno, que establezca todas las reglas, eh, en normas, APA también lo pueden hacer para norma y content entonces vamos a hacer un ejemplo voy a buscar aquí derechos humanos pero en Wikipedia, listo esto nos facilita mucho eh, a la hora de hacer un trabajo y entregarlo de forma rápida eh, nos ayuda mucho con el tiempo, simplemente lo copiamos y lo pegamos y automáticamente lo deja listo solo para entregarlo entonces vamos a tomar eh, este texto que está aquí vamos a copiarlo supongamos que esta es una consulta que tenemos que entregar ya entonces vamos a abrir Word y miren cómo va a miren cómo va a corregir el texto. Entonces vamos a clic derecho, pegar. Y miren, ya lo dejó listo. Miren, no deja justificado. Aquí al inicio de cada párrafo eh, nos pone 1.75 como lo exigen en las normas APA. Eh, y lo otro es que en normas APA por lo general el trabajo debe, no, no, no va justificado. Pero para una mejor presentación lo justificamos listo. Muchos lo entregan justificado, pero normas APA exigen que no sea justificado. Pero igual eh, lo reciben así y se ve mejor presentado, justificado. Pero miren cómo queda todo listo, eh, organizado y sencillo. Entonces, ¿cómo, lo, ¿cómo hacemos ello? Vamos a abrir Word vamos a abrir Word voy a configurar esto para que no se me esconde. no se me. bueno entonces para hacer ello lo único que vamos a hacer es presionar la tecla control chi más la tecla F control chi F aquí vamos a establecer la configuración norma APA exige que tipo de letra sea esta que están viendo aquí la times eh, normal y tipo de letra 12 la fuente Times No tiene que ser exactamente esa Ya han agregado otras Tipo de letra 12 Una vez que cojamos ello vamos a darle clic en establecer como predeterminado Y nos va a preguntar que si solo para este documento o para todos Yo siempre escojo que para todos Una vez hecho ello vamos a dar clic derecho Nos vamos a párrafo Y aquí en párrafo Si ustedes lo quieren que sea a la izquierda y que no sea justificado vamos a coger izquierda listo entonces ya saben que lo eh, va a, a, a organizar de ese modo pero en mi caso me gusta más just, que quede justificado y entonces aquí en primera línea siempre debe ir 1,27 escogen aquí primera línea 1,27 para que eh, así se los configure eh, Word y aquí en, lo cogemos en múltiple y lo ponemos en 1.3 1.3 luego lo dejamos así damos eh, clic en establecer como predeterminado para todo el documento y lo demás ya está listo en diseño aquí en márgenes por regla general Word ya viene con el diseño de normas APA 25 eh, 2,54 2,54 esta parte ya está bien o sea que por las márgenes no se preocupen que ahí está bien y eso ha sido todo por hoy, espero que me hayan entendido y hasta la próxima, chao chao